Saludos, soy Israel Banquera, en esta hora les traigo un nuevo tutorial y este es de que cómo bajarle el peso a un archivo con formato PDF, un archivo o un escáner, bueno, por lo general vienen con formato PDF. Miren que este tiene, vamos a clic derecho sobre él, propiedades, y miren que tiene un tamaño de 24,9 megabytes, ¿cierto? No sé cuánto peso que ustedes tienen, lo importante es bajarle, reducirle el peso. Eh, a un tamaño que nosotros querramos pues que nos beneficie a la hora de nosotros enviarlo listo o si, una, o si nos los están pidiendo en alguna página y han establecido un límite entonces con este programa lo podemos hacer para que se nos facilite la enviada entonces en la descripción de este tutorial les voy a dejar el link del programa que voy a usar aquí para que lo descarguen entonces vamos a ejecutarlo para instalarlo simplemente dan clic derecho en el archivo que en el archivo RAL dan clic derecho a extraer aquí cuando se termine de completar la extracción dan clic en el setup lo, lo instalan, simplemente siguen los pasos siguientes, siguientes, siguientes, instalar y ya entonces vamos a abrir crear documento nuevo me gusta coger la opción que dice web común y crear para que así eh, todos los diseños que yo haga me venga por este mismo formato y la pantalla amplia entonces vamos a dar clic en archivo abrir vamos a ir a escritorio donde, o donde tengamos nosotros nuestro archivo PDF vamos a, a seleccionarlo a abrir vamos a, a a escoger esta opción a presionar en esta opción donde dice todo ok Tiene 32 páginas, tenemos que esperar a que cargue, aquí ya ha cargado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle clic en archivo, guardar como. Tenemos que ocultarle un poco la información ya que este, esto es de la empresa donde trabajo. No puedo dejar que la leen. Entonces vamos a dar clic aquí, vamos a desplegar aquí, vamos a poner la opción que dice Adobe PDF. Lo vamos a dar clic en guardar y esperamos a que nos salga una ventana. Vamos a dar, a, a, a dar clic en la opción que dice comprensión y aquí vamos a, a, a desplegar aquí su Submoest, muestreo. A aquí vamos a escoger la opción que dice JPG. Lo mismo hacemos acá en todas vamos y en esta opción lo vamos a dejar. Eh, vamos a escoger aquí esta opción y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a escribir aquí va a borrar el vamos a escribir 99 ustedes pueden escribir si, si el peso con el que les queda es muy alto aún así pueden ir, ir bajando pueden ponerlo en 77 66 y así va bajando la resolución tienen que tener en cuenta eso una vez hecho ello simplemente vamos a, a dar guardar pdf y aquí lo vamos a dejar por en un tamaño de... Vamos a bajarle la mitad. Si ustedes no necesitan bajarle tanto, simplemente lo pueden dejar en 120. Todas las opciones 120. Yo lo puse todo 99. 99, ustedes lo pueden poner en 120. Vamos a minimizar aquí. Y este es el original que pesa 24,9. Y este que acabo de crear. Que tiene 4,53 MB. Como pueden ver, ha bajado mucho más. Entonces, eh, al abrir el PDF, y la resolución no les eh, oh, no es bueno, igual a la verdad, con, esta con este peso que le bajé, queda con una buena resolución. Yo ya lo hice ayer y entonces por ello les estoy mostrando. Quedó en 4,53 megabytes. Y ahí van jugando con la configuración, van jugando hasta que les quede con una resolución de su agrado, eso ha sido todo por hoy, espero que este video les sirva y hasta la próxima, chao